Hola, hola, qué tal, amigos. Este es un video muy especial. Un video dedicado a todos mis suscriptores, a toda esa gente totera, anti antigamer, ceder, caga juegos, reconchar. Bueno, bueno, se me pasó un poco el guión. A lo que les decía, les doy las gracias a todos que me empezaron y me siguen apoyando la polla. Digo, digo, apoyando el canal, toda esa gente que comenta respecto al video, y esa gente más fiel que solo me escribe su nick por el sorteo. Esos son los mejores. XDDDD. Bueno, ahora sí, hablando en serio, gracias por batir récord y llegar a un millón. Sí. Ya llegamos a un millón de suscriptores y gracias a ustedes, que comentan, comparten, sí, wey, no mames. ni se suscriben en mi canal. Como pueden ver en mi pared de atrás, YouTube ya nos había regalado la placa de plata y de oro por batir récord de llegar a tantos suscriptores. ¿Y qué creen? Ahora ya me regaló la puta placa de diamante Si sí, hermanos doperos soy un crack Para los que no saben cómo es esta placa Ahí en mi Smart TV de 92 pulgadas Les muestro un video de mi bro Hermano Pata del alma dopero Fernán el Flow Aquí está Con ustedes La placa oh my God. De diamante Yo sé, yo sé que me van a decir ¡Fernando, una plaquita de diamante Pues yo sé mi querido amigo, pero YouTube no sé qué le pasó por la mente Pero dijo, este tipo es tan crack, es tan fucking crack Que no le vamos a dar solo una placa de diamante Atención, porque YouTube no me ha enviado solo una Me ha enviado dos oh, my God. placas de diamante no fuera suficiente es que no me lo puedo creer YouTube no sé qué tiene en la cabeza dijo es que este tipo este tipo es lo mejor que ha parido la tierra carajo así que no le vamos a dar dos placas de diamantes le vamos a dar atención porque esto ya es el colmo pero qué puedo hacer si YouTube me quiere mucho carajo son tres tres placas de diamantes ¡Oh! Bueno mi gente aquí les muestro la placa Esta es nuestra placa especialmente diseñada para el canal Para toda esa comunidad dotera la neta Es una mamada, esto es, es más, ahora mismo también lo pongo en la pared con la placa de plata y de oro Y quedará bien chidori Pobre de aquel que no me cree y comente huevadas en la descripción Les rompo la puta cabeza de un pu***** Deja de censurarme señor director, serrano de mi ¿Qué pasa? Por mí y las series que hice es que este canal está creciendo, y me cagas muteándome. Escúchame puto de mierda, las reglas de YouTube nos dice que si hablamos con palabras vulgares nos desmonetizarán y eso no es bueno para nosotros, ¿verdad? ¿Desmonetizar? Que nos van a desmonetizar señor director con un canal de solo 100 suscriptores? Ah, calla mierda hijo de puta, se van a enterar y eso no es bueno, nada bueno. Además si sigues expresándote vulgarmente nos meterán un strike que lo sentiremos en lo más profundo de nuestro corazón. Algo anda mal. Y sumándole que te quedarás sin trabajo y eso no quieres verdad putito No, pero tú calla y solo confía en mí, yo haré que este canal crezca haciendo tops de las mejores jugadas de Dota El nuevo modo Dota va a llegar aquí, en su canal VIP Dota Donde podrán mostrar sus mejores jugadas, Rampage, Ultra Kills, etc Y vez, así de rápido ellos no se han dado cuenta que acabamos de hacer publicidad, carita Pac-Man Está bien lo dejo todo en tus manos conductor Tusi. Sí. Bueno mi gente totera, ya no falta mucho para que salga el nuevo mapa, solo falta 3 meses y 3 semanas con 2 días y 23 horas. ¿El para qué cosa de quién? Y podremos disfrutar todos de sus mejores jugadas, mandándolo aquí al canal. Y yo con muchas ganas les mandaré saludos a sus madrecitas, primas, abuelas, amigos, tío tío cabro, se vale todo, y yo con mucho gusto les saludaré con su rementada de madre. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho. También habrá sorteo de skins y los nuevos que serán lanzados en Halloween, solo dejen su nick en la descripción del vídeo. Y si quieren que les salude en el próximo vídeo, solo díganlo, y yo con gusto. Les saludaré con una rementada de madre Si les gustó el vídeo por favor compártelo Dale manito arriba y si le dan abajo Me chupa tres Bueno otra cosa importante es que se suscriban Y les doy a los 273 primeros la suscripción gratis sin compromiso Así que esperas Gracias a todos los que se suscribieron Y se suscribirán Este vídeo es de agradecimiento a todos vosotros Gracias Hasta la vista, por...